Bueno pues ya estamos en vivo de todo colar, color. Colo. Eh, somos sus amigos. Sus amigos, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es. Eh, gracias, gracias mil por ser con nosotros en este momento que estamos transmitiendo ya en vivo. Y bueno, pues Bien, bienvenidos. Es. Bienvenidos. Bienvenidos todos, todos y cada uno de ustedes, y dándole las gracias por Estar con nosotros en, este, en estos momentos En estos tiempos de, de oración y, y pues primeramente dándoles eh, La palabra uh -huh. y, y enseguida ya eh, Estamos en, en oración uh, así Gracias es. por compartir estos videos Que el Señor les bendiga grandemente A todos y cada uno de ustedes Que están haciendo posible De compartir estos videos Que el Señor les bendiga grandemente uh, Así es Pues uh... Damos gracias a Dios porque están aquí con nosotros. Eh, y bueno, pues el tema, el tema de hoy es bien interesante. Muy interesante, claro que sí. El tema de hoy: orar siempre. Orar, orar siempre. Siempre, Así siempre, que, siempre. Ese es el tema: orar siempre y pues gracias a Dios porque podemos estar en vivo amén en vivo pues, ya estamos en vivo eh, eh, exacto entonces eh, gloria a Dios dándole la oportunidad a ustedes mi amada a ustedes mi amado que pues se una se une con nosotros eh, díganos a, aquí estamos verdad eh, así con, con es en hoy oramos eh, y orar pues siempre el, siempre, el tema siempre. de hoy verdad sí. okay Miren, no vamos a perder mucho tiempo. Nos vamos a ir directo al tema porque está bien, bien, bien, bien interesante. Sí, amén. Fíjese lo que nos dice la Sagrada Escritura en la versión de Nueva Biblia Viva. Nueva eh, Biblia Viva. Así como nos dice ahí en Lucas 18, del 1 al 8, eh, va, vamos a ver Muy esta importante. pequeña Lucas historia Que 18. Jesús está contando ahí uh -huh. eh, Con una parábola ¿verdad? Sí, es una parábola es, uh -huh. este, que es, Él quería darle una enseñanza A los discípulos Así es, correcto Principalmente quería dar una enseñanza a los discípulos Como nosotros queremos dar una enseñanza a ustedes A también. ustedes, claro que sí Así como nosotros también la recibimos Se Así también la queremos compartir Compartiendo, claro que sí entonces nos dice allí en el verso 1. En el verso 1 nos dice de esta manera. Jesús les contó una parábola a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y no desanimarse. ¿Sí? Eh, eh, dice lo importante. ¿Cada y cuándo hay que orar? Siempre. Siempre. Siempre. Siempre, siempre, siempre, siempre. siempre ¿Y ¿Cuánto, eh, cuánto siempre. tiempo siempre? Pues Siempre. Pues, siempre. Sí, pues, o sea, es como, pues como el respirar, no podemos dejar de respirar, uh -huh. es como el estar respirando siempre, siempre, siempre, siempre, sí. y el día que nos falta el, el oxígeno, oh, tremendo, tremendo, no, no, no, de, de hay que darle gracias a Dios por, por la vida, por la salud y por, por el hálito de vida que nos da, por, por, por que podemos respirar, porque él nos da el aire, el oxígeno. Entonces, eh, es una bendición de parte de Dios. Es, escuchábamos un, un este testimonio, testimonio sí, de, de, pues, de las personas que han estado enfermas y, y, uh -huh. y este y que han salido, gracias a Dios, de, de, de este problema del, del virus. Uh -huh. este Y... Uh, esta personita este pues lloraba mucho y le decía que por qué lloraba mucho, que por qué, que, que porque le, él preguntaba que cuánto, que cuánto le iba a costar esas dos horas que le habían dado creo de oxígeno. De oxígeno, sí. Y entonces, este, eh, pues, eh, él, él, o sea, le dijeron que sí. pues le sí, iba 200 a costar, dólares como, no por sé, costar 200, hora. 200 dólares. No sé, 200, dólares. Este, y, y lloraba, lloraba, lloraba, ¿Y que por qué lloraba. Pues que, que había salido ya que porque lloraba que si no tenía el dinero para pagar o qué. Y decía, no, sí, sí, sí, el dinero lo tengo. Pero, pero y lloro porque eh, eh, Todos los años soy que había muy, muy ingrato, muy ingrato somos de, de no darle gracias a Dios por todo este, eh, este tiempo que nos ha dado. Que nos da el, el oxígeno, él nos lo da. Uh -huh. Y no le damos ni las gracias por el, de, todo este tiempo que él nos ha dado. Entonces, él, él se ponía a, a llorar porque sentía ingratitud. Uh -huh. Sentía ingratitud. Y así pasa. Sí. Eh, exacto. Eh, me, me gustó ese testimonio que escuchábamos, ¿verdad? Eh, de, de esta personita. Eh, y aquí Jesús está tratando de darles una enseñanza a los discípulos Y les decía que deben de orar siempre Sí, así es, Amén Y sin desanimarse Sin desanimarse, Amén, así es ¿Por qué sin des desanimarse? Porque miren, acontece esto Que a veces queremos que Dios nos bendiga Pero no sabemos eh, soportar el tiempo sí el tiempo de espera ni el tiempo de, de oración. Sí, exacto. Todo lo medimos mucho. Y más ahorita en, en nuestros días eh, donde hay tanta distracción. Sí, sí, hay demasiada distracción. Miren, yo entro pues a, a las páginas sociales porque pues aquí tenemos nuestros materiales. Sí. Entonces, pero nos damos cuenta que hay mucha gente bien distraída con las cosas que, que, que, que, que, que se pasando. comparten a cada, a cada instante. Sí, sí, sí. Eh, yo he borrado ya a, a, a, a algunas citaciones ahí de, de, del teléfono, porque a cada rato hay algún comentario, pero en la inmensa mayoría. Son cosas que no valen la pena. Sí, sí, sí. Sí, están bonitas y cosas por el estilo, si las queremos ver así de esa manera. Pero no son nada que la persona está dándolo de su corazón. Él nomás copió, pegó y vámonos. ¿verdad? Entonces, no, no es nada que sale de, de adentro. Sí, sí. Al... Así como el respirar. Sí, o sea, está. Algo de, de la creación, de, de que tú estés creando algo, que estés pensando en sí, algo. que, que sea algo tuyo sí, que sí, tú estás sí. dándole sí, a, a, a la gente, ¿no? A, a veces ponemos eh, cosas muy, muy bobas eh, realmente, este... Pues cosas chistosas y eh, cosas sí. de esas. Es. Y, y, y... Bueno, también es que hay de todo. De todo, sí hay de eh, todo. Pero aparte de, de eso, no nos damos cuenta eh, viendo yo una, una de esas... Eh, fotos que se mandan de esos sí, sí, pensamientos ¿sí? bonitos quise saber de dónde venía eso Ajá. y en la siguiente imagen que venía ahí Ajá. venía una mujer ahí en, en bueno. una condición que pues, no lo voy a comentar ahorita claro dije wow wow entonces y lo tremendo es que la puso un pastor wow Sí, es que no, pues no, no, no, no, no se, no se ponen y eso a no analizar, sí, no, no, no, se ponen <risa> a analizar de dónde viene o por qué viene o desde dónde, de dónde se agarran estas cosas. Y es que en los medios habemos de todo, habemos regulares, buenos, muy buenos, malos, muy malos y muy pésimos. Pues sí. aquí hay, hay, hay, hay de Ay, todo. señor. Aquí hay de todo. Entonces, mi amado, mi amada, ¿en qué pierdes tú tu tiempo? Y cuando agarras tu teléfono, tu tableta, o entras a, a tu página social, ¿qué vas a hacer allí? Uh -huh. pues, sí. Porque de, de que hay comentarios y que hay situaciones no, pues, no. Que, que nada tiene que ver no con saco. la vida espiritual. Sí, no, no, no. Que es increíble. No te los acabas. Ok. No. Pero son distractores. Sí, muchísimo. Que, que no nos permiten estar en lo que sí debiéramos de estar. Sí. En lugar de estar nosotros orando por la gente. En lugar uh -huh, de, uh -huh. de estar bendiciendo a la gente. Alimentándonos, En, en, en lo personal. Espiritualmente, sí. Porque ahorita tenemos la enorme ventaja de que si agarras el teléfono y, y quieres hacer un en vivo para orar. ¿Lo puedes sí, hacer? Sí, sí, sí, sí. eso claro. sería magnífico que todo el mundo agarre el teléfono y, y se ponga a estar orando por, por todo lo que está uh, aconteciendo ahorita en, en nuestro mundo. Así es. Pero no, no es así. Sí, Somos no, no, muy no. pocos los que usamos los materiales o, o las herramientas para hacer cosas los que medios, sí. esperamos que vengan a ser de mucha bendición, porque sí, eso es lo, lo menos que pedimos al Señor. Amén. Entonces, aquí Jesús estaba dando una enseñanza. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita? Una enseñanza. Una enseñanza, claro. Esta es una enseñanza. Que no le gusta a mucha gente. Más vale que usted lo crea, de que a mucha gente no le agrada la enseñanza. Sí, pues no. Todo uh -huh. lo facilito, sí. En la distracción, sí. Uh -huh. En la enseñanza, eh, después vemos eso. Sí, sí. Entonces, eh, vamos al verso 2 y al verso 3, pero primero El verso 2 nos dice, él les dijo, en un pueblo había un juez que no, te, no temía a Dios ni respetaba a nadie. El 3, en ese mismo pueblo vivía una viuda que no se cansaba de decirle, hágame usted justicia contra mi enemigo. Así es. Entonces, fíjese, eh, qué cosa, ¿no? Esta mujer, bueno, dice que había eh, un, un hombre que ni temía a Dios ni respetaba a nadie. Él era como, sí, no, no. como decíamos allá en el rancho, don don garganta. Sí. Eh, más su, su chicharrón tronaba. Sí, sí, sí. No había otro más, más que el de él, ¿verdad? Y así hay políticos eh, y así hay pastores y así hay hombres y hay mujeres hay y hay mucho, de todo, hay mucho. verdad. Entonces. Eh, eh, eh, eso es lo malo cuando no sabemos lo que está pasando o que no estamos haciendo lo que debiéramos de hacer. Okay. Entonces ahí había ese hombre que ni temía a Dios ni respetaba a nadie. Como ahorita en los medios no se respeta a nadie. No, no. No hay respeto, no hay... En los medios no hay respeto sí. porque ponen de todo. Sí. De todo, lamentablemente. Ok. Pero qué bueno que también nos permiten poner cosas buenas. Así es. Y, y en ese mismo pueblo vivía una viuda. Que no se cansaba de decirle, hágame usted justicia contra mi enemigo. Es una historia que se, Jesús le estaba contando. Sí. Para que vieran la necesidad siempre de orar. Exacto. De siempre orar. Como es la necesidad que hay ahorita, en este instante, en este momento... En este día, en este mismo segundo Correcto. de orar. Así es. Y ojalá estén orando por nosotros para que podamos continuar. Y aquí vamos También. con el verso 4. El 4 nos dice, al principio el juez no le hizo caso, pero después de un tiempo pensó, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, ¿Sí? esta mujer ya me tiene cansado. <risa> Para Dale, que me bien. deje tranquilo, le haré justicia. Fíjese, aquí Jesús está poniendo este drama así, sí. eh, me, medio así, eh, interesante, pues, ¿no? Sí. Dice que ese juez no le hacía caso, pero después de un tiempo, pero aunque no temo ni a Dios ni respeto a nadie, porque yo soy yo, esta sí. mujer ya me tiene cansado. Sí. Ya me tiene cansado. Y para que ya me deje tranquilo, le haré justicia. Le haré justicia. Ah, aleluya. <risa> ¿Te fijas o que es la insistencia? Sí, sí, sí. Y sí. nosotros tenemos que tomar la misma actitud, hija. Amén. Ante sí. todas las adversidades que se nos presentan en la vida. Amén. De que tenemos Amén. que insistir insistir, insistir, insistir, insistir, insistir, hasta que el Señor venga o nos llame. Pues sí, sí, es que en realidad hay, hay, hay una grande responsabilidad eh, de parte de, de, de, de Dios en nuestras vidas, de que eh, la gente necesita saber y entender este, cuál es la, la situación que está pasando y qué es lo que va a pasar si la persona no no viene a los pies del Señor. Exacto. Este, y, y, y arrepentirse, y, y, y siempre lo hemos estado diciendo, que la, las personas que no, no tienen al Señor Jesús en sus vidas, pues es, es muy triste y muy lamentable, ¿verdad? Porque eh, se, se va a pasar algo tremendo, que pues me imagino que nadie, nadie lo queremos pasar. Uh -huh. Ahora, fíjate, volviendo a, a las uh, páginas sociales. sí. ...y los teléfonos modernos que tenemos ahora. Imagínate... ...el tiempo que se desperdicia... ...y quiero recordar... ...lo del testimonio... ...del, del hombre del oxígeno. Sí. ¿Cuánto tiempo pasamos... ...en los medios... ...o en el teléfono... Sí. ...sin hacer nada productivo... ...en cuanto a la obra del Señor... Para poder compartir, testificar, orar, ministrar y hacer tantas cosas que se pueden hacer. Amén. A, Así es. A, a veces andamos poniendo nada más cosas allí que, que, que no edifican a nadie. Sí. Y estamos perdiendo el tiempo sí. y no nos damos cuenta del valor del tiempo. El valor del tiempo. Que si nos pusiéramos a, a, a poner en consideración el, el valor del tiempo, sí, sí, como el mí. de este hombre que, que dijo, tanto cuesta así una hora de, de, de oxígeno, y yo que he vivido por pues, tantos años y nunca he valorado eso. Exacto, o sea, se, se, él, él se puso a, a, a pensar, este, a hacer conciencia. Uh -huh. ¡Wow! Tanto tiempo. Entonces, ahora imagínate, tanto tiempo que pasamos en los medios o en el teléfono y no nos damos cuenta lo que estamos perdiendo de tiempo. Sí. Que debiéramos estar aprovechando para que la gente se convierta y venga a los pies del Señor, porque el día que Él venga y, y nos va a pasar lo el que, los, los, los, los talentos. El tiempo se está acabando. Como cuando los talentos, sí. ¿verdad? Que el Señor viene sí, sí. y deposita los talentos en las personas. ¿Y qué pasa? Cuando Él regresa... Sí. A ver, vengan para acá, chiquitos, a ver. A ti te di cinco, ¿qué, qué hiciste? No, Aquí están otros cinco, Señor. Uh -huh. Aleluya. Bueno, pues ahora Pásale, ¿verdad? La hiciste muy bien. Y tú, a ti te di dos, ¿qué, qué hiciste con ellos? Señor, pues aquí los multipliqué. Buen el 100%. Siendo fiel, buen siendo fiel. El, el porque 2 por, multiplicado por 2 son cuatro. Sobre poco así fiel, sobre mucho te pondré. Sí. Qué tremendo mensaje. Y a ver tú, el Señor se había dado los talentos de acuerdo a la capacidad de cada quien. De acuerdo quien. a la capacidad. Ese es el punto. Sí. es de acuerdo a la capacidad de cada quien que él no da más de lo que, la que, no, no, la que lo que no la pueda. persona no puede hacer ¿Mm? si te dio ya un teléfono es para que lo uses amén. pero úsalo bien amén. y si ya tienes una página por ahí pues es para que la uses bien amén así es ya dios te dio ese talento Ok, úsalo. úsalo úsalo úsalo pero úsalo para la honra y para la gloria y la alabanza de nuestro dios amén así es así es. entonces me, me gustó ese testimonio para compararlo con la pérdida de tiempo en las páginas sociales. Sí, es cierto. Y, y es, en el teléfono. Es cierto. Entonces, ¿qué dice el verso 4? Al Ay, principio el juez no, no le, le hizo caso. No le hizo caso. ¿Y cuánta gente no nos hace caso ahorita? Uh, <risa> <risa> bueno, ni pensar. <risa> Pero bueno, así estamos en, en estos tiempos. Pero bueno, nosotros sí tememos a Dios y, y, y le respetamos, pues por eso te lo decimos, hombre. Vos sí. les estamos compartiendo este mensaje. Amén. Porque amén, este amén. mensaje es para hoy. Es para hoy. No va para más para los discípulos, no, no. no es no. para hoy, para este instante, para ese mismo momento que estamos ahorita viviendo y, sí, y respirando. Sí, amén, amén, amén. Así es, así es. Y dice y como esa mujer ya me tiene bien cansado, ojalá que yo los canse también y, y, y, y, y, y hagan <risa> lo que tienen que hacer. Sí. Dice, para que vea tranquilo, le haré justicia. Ay, dice, para que ya lo hagan, pues que, que, que ellos también actúen ya. Sí, sí, para sí. Para que vayan y desarrollen sus talentos que usted ya Así les, les es. dio. Ok, vamos a continuar. Muy bien, el 6 nos dice de esta manera: Y el Señor siguió diciendo, piensen en lo que dijo el juez malo. Ah, aguas, ¿eh? ¿En qué tienen que pensar? Sí. No, no, no, lo, lo, lo que dijo la hermana Cavazos o el hermano Cavazos <risa> eh, Olvídense, no, no Fíjense lo que le dijo el Señor A los discípulos, piensen en lo que dijo El juez malo El juez, el juez malo sí. Pues ustedes son de los buenos ¿Sí? ¿O son de los malos? Sí Ah, pues ahí tienes tú que, que, que calific ¿Qué, qué responder? Calificarte ¿Eres de los buenos <risa> sí. o eres de los malos? ¿Eres de, de los honestos? ¿Eres de los sinceros? ¿Eres de los que aprovechan bien el tiempo o eres de los malos que los desaprovechan y si, no saben ni lo que están haciendo? A ver si cualificas o no cualificas como <ríe> se dice acá. Exacto. Así es. Entonces el verso siete. nos dice, ¿No creen ustedes que Dios hará justicia a los que Él ha escogido y claman a Él día y noche? ¿Se tardará Él en responderles? Miren, fíjense muy bien lo que dice el verso 7. Y lo hace como una pregunta. Uh -huh. ¿No creen ustedes que Dios hará justicia a los que Él ha escogido? Y, y que claman a Él día, día y, y noche. noche. Amén. Y miren, el Señor cuando le dio a los talentos a aquellas personas, se los dio de acuerdo a sus propias capacidades. Sí, sí, sí. No les dio de más que De lo que no podía darles ¿Por qué? Porque él sabía que no tenía capacidad para más uh -huh. Entonces a cada quien Le repartió con, de acuerdo A la capacidad de cada uno de ellos Amén, así es Eso es bien, bien importante Y que claman A él uh -huh. Día y noche uh -huh. ¿Cómo estamos nosotros mi amado? ¿Cómo estamos nosotros mi amada? ¿Cómo estás clamando? ¿Cómo estás tú haciendo las cosas? Uh -huh. Sí, sí. Definitivamente. ¿Cómo ahí es donde tú hacerse? vives, ahí en, en tu país, porque no sé de en qué país en qué país estás ahorita. A lo mejor me puedes decir, yo estoy acá en tal parte, ok, pues sí. bendito sea el Señor. Uh -huh. Pero, ¿dónde estás tú? Ahí en tu entorno, ahí en, en tu colonia, ahí en tu, en tu ciudad, en tu aldea, en, en donde tú vivas, en tu país. ¿Qué estás haciendo dentro de la obra del Señor? Así es. ¿Qué estás haciendo tú, mi amada? ¿Qué estás haciendo tú, mi amado? Qué bueno que estás ahorita aquí con nosotros. Les agradecemos. las personas, No son muchas, pero les agradecemos los que están con nosotros. Amén, así es. Pero... ¿Qué estás haciendo en la obra del Señor? Porque el Señor haciendo? le estaba dando este mensaje a los discípulos. A los discípulos, así es. ¿A quiénes son los discípulos? Pues todos los que han que aceptado han... al Señor Jesús. Amén. Todos, todos los que hemos recibido esa bendición de aceptarle y recibirle en nuestra sí, vida, en nuestro corazón. Amén, amén. Pasamos a ser discípulos. Sí, sí, sí, claro. Nada no más que somos de los perezosos, somos de los buenos, o somos de los malos, o de cuáles somos. Uh -huh. Entonces, es bien bien bien bien importante, mi amada, mi amado, que pasemos a ser de los mejores. Amén. Y aquí el Señor Jesús quería que sus discípulos fueran de los mejores. Amén. Por eso les estaba dando la enseñanza. Y les dice, ¿se tardará Él en responderles? Sí, pues... No, claro el Señor no. No, no, no, no se retarda ¿no? no, no Lo que pasa es que no hemos buscado en la forma que debemos de buscar la in, Lo que la pasa es que no estamos haciendo lo que in, sí debiéramos de hacer La insistencia, sí, el, el, el clamar eh, O sea, realmente se necesita estar constantemente Si el Señor no lo está diciendo Pues yo creo que es por algo, ¿no? El Señor nos está hablando sí así. Y, y, y eso es en todas las áreas de la vida. Sí. Hasta en la política. Aunque a mí no me gusta mucho hablar de, de, de la política, porque yo, yo no soy político. Pero, Pero me, me doy cuenta que, que también en la política se cometen tantos errores, como las iglesias se cometen tantos errores, como las personas cometemos tantas tantos errores. Sí, cuando no estás dentro de, de la voluntad del Señor. Entonces, mi amado, mi amada, tenemos que ser hacer conciencia escuchando un personaje que que pues uh, hace también su material, sus videos y todo eso eh, él en cuanto a la cuestión de la política dice si tú votas por alguien estás recibiendo por lo que tú votaste pues, votaste sí. entonces y esto si lo ponemos a, a nivel de espiritual pues es lo mismo. Uh -huh. Sí, sí. Lo que tú desarrolles, pues es lo, es lo que tú vas a recibir. Es lo que vas a recibir, así es. Así si es. no desarrollas nada, pues ¿qué, ¿qué esperas recibir? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas recibir? Pues nada. Nada. Como en los talentos. Sí, sí, sí. Porque uno sí, lo multiplicó y luego le dieron hasta demás. Uh -huh. Del que no hizo nada. Tú pues, sí hiciste sí, es algo Sí, aunque tiene mucho se le dará eh, Exacto, entonces Se le dará más, pues sí Imagínate, ponte en esa, en esa balanza Con tu talento que Dios ya te dio Amén, amén, amén ¿Qué estás haciendo con tu talento? Y comentando sí. un poco con, con alguien de, de nuestra familia le decía que el cristianismo también debía meterse un poco en la cuestión de la política. ¿Por qué razón? Voy a sí. poner una idea nada más. No es una ordenanza. ni no, no, no. Es una idea. ¿Por qué? Porque ¿qué hay dentro de la política? Hay mucha basura. Sí, sí. No, ¿Por qué no, por... la hay? Porque, sí, porque no estamos orando por los políticos y sí, no estamos no. haciendo nada para que se mejore la política exacto no no hay este hijos de dios eh, eh, o sea entregados, me, a, entregados a, sí, a, al, a, al señor y entregados al, al, al pueblo hacer o sea, el, el bien por para, para hacer lo, el bien el bien para la humanidad para, para hacer el bien a la humanidad para hacer el bien a, a nuestros compatriotas para hacer el bien a, a, a, a nuestras comunidades Mira. Para hacer el bien A toda la gente que podemos conocer Para hacer el sí, bien ser, Nada ser, más Ser ejemplos ser, ¿sí? ser ejemplo. Ser ejemplo, sí, este, y, y bueno pues Este El señor nos habla tanto Tanto en su palabra Hay tantos versículos En, en, en Oseas 4.6 dice Mi pueblo perece Porque le falta, porque conocimiento. Le falta conocimiento Entonces si sí, sí, si no, si no nos adentramos a la palabra y escudriñamos y, y, y nos pulimos como es esa piedra de, de diamante que está este pues en bruto, uh -huh. te, tenemos que estarnos puliendo, puliendo, puliendo para poder brillar, para poder tener el valor, el valor que, que tiene un, un brillante, verdad es precioso. Exacto, no, no te quedes así nada más en, en, en la forma natural. Sí, así es. Porque se, hasta se oye feo, eh, en bruto. Sí, no, sí, no bueno, este la, la, la piedra ese, eh, de, natural, de, natural pues, está en bruto. Se tiene que, que pulir para que dé el brillo. Eh, exacto, entonces, eh, no, no me vas a tomar mal esa, no, esta no, palabra. No, de ninguna manera. No, no, no, no estamos tratando de defender a nadie. No, no, no, no, no, no de ninguna sí, manera. Sino, eh, el, el, el, el, hacer el comparativo sí. por la cuestión de los talentos. Sí, los talentos. Como este hombre que, que dijo, es que pues, no, no, yo no podía entender que el, el oxígeno costara tanto. Tanto. Eh, sí. Lo que pasa es que el embotellado es, es, es el que cuesta. Sí, sí, sí. El, el que respiramos. Los, pues, los aparatos eh. esos cuestan dinero y, y pues se cobra, ¿verdad? Entonces, mi amado, mi amada, ojo, mucho ojo. Te pregunto sinceramente a ti directamente que me estás viendo o viendo en este video. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás haciendo en la obra del Señor? ¿Qué estás haciendo? Tú sabes que hay millones de gentes que no conocen de Dios. Tienen quizás alguna religión. Y vaya que si hay religiones, hay cientos, cientos, cientos de religiones. Pero una cosa es tener una religión y otra cosa es tener el conocimiento de Dios y de su palabra y tener a Cristo Jesús en su corazón. Sí, por eso el Señor todavía no ha venido porque no quiere que nadie se pierda. Exacto. Así es. Pero que todos pasamos al, al arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Amén. Para que podamos estar listos y preparados para la venida del Señor. Entonces, que tengamos la, la fe, porque luego habla ahí también del. E, exacto. De fe. E, entonces, mi amada, mi amado, vamos al verso que sigue. Ya para irnos a, a, la, a la oración. Dice el 8: yo, yo les aseguro que Él les hará justicia sin tardar, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Ahí es el punto. Encontrará ese? fe en la tierra ¿Cómo estás tú, mi amada? ¿Cómo estás tú, mi amado? Pues por eso te, te estamos preguntando uh -huh. ¿Cómo estás tú con tu fe? Uh -huh. Así es ¿Y en qué la tienes puesta la fe? Exacto ¿En, ¿En qué? qué tienes puesta la fe? ¿La tienes puesta en el Hijo de Dios? ¿La tienes puesta en el Dios verdadero? ¿En qué tienes puesta tu fe? Exacto es que es, es tan, pero tan, tan importante. Eh, este, a la, la fe, eh, pues debemos de tenerla siempre y ten, tener es, esa confianza y esa seguridad en quien hemos creído. Eh, entonces, ¿qué le estamos a, añadiendo a la fe? ¿Qué le podemos añadir? Pues eh, le, le podemos añadir eh, virtud al, al, al conocimiento como uh -huh. decíamos ahorita, de, de, de la piedra de diamante. Sí. Entonces, y al conocimiento, pues dominio propio. Amé. Dominio propio. Y al dominio propio, ¿qué, qué, qué, qué sería? Pues eh, paciencia. Uh -huh. La paciencia. Y a la paciencia, que podíamos a, a agregarle? Pues la piedad. Uh -huh. La piedad. Y a la piedad, ¿qué más? Pues el afecto el fraternal. Afecto. Uh -huh y al afecto fraternal, qué más? Pues el amor, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos, ha, nos habla en segunda de Pedro 1 del 5 al 8. Qué precioso. Qué Así precioso. Es. Así es. Entonces, mi amado, pues te, te pregunto que tú qué estás haciendo no estamos no estamos haciendo este trabajo y tú qué estás haciendo mira lo menos que puedes hacer es, es compartirlo ya es así lo es. menos lo menos que puedes hacer es compartirlo amén amén así es y de lo que estás aprendiendo aquí compartirlo con, con con alguien amén si no te hacen caso bueno ese ya va a ser problema de la otra persona sí sí pero sí, tú sí. ya le dijiste tú ya le compartiste tú tú, tú ya le enseñaste o, o tú ya intentaste poder dar un mensaje. Dar un mensaje, amén. Entonces, ese es, es el, el propósito de, esto, de estos materiales. Amén. No estamos aquí perdiendo el tiempo, nada más, eh, Dios, porque no tengamos algo más que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Sí, amén, amén. Eh, Dad gracias en todo. Ahí en primera de Tesalonicenses este 5:17. Ahora sin cesar, lo que uh -huh. decíamos ahorita. Ahora siempre, ahora sin cesar. Y, y, y el 18 dice, "Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para, para nosotros en Cristo Jesús. Y que no apaguemos el, el espíritu. Ahí el 19, no apaguéis el espíritu. Sí, porque eh, el espíritu es el que nos guía, nos capacita. Eh, él, él nos da todo. Eh, entonces, Amén. pues que no menospreciemos las profecías examinando todo y retenerlo bueno. Ahora, déjenme decirles algo ya para finalizar esto, para irnos a la oración. Pero dice ahí, pero cuando el Hijo del Hombre venga, uh -huh. ¿qué quiere decir esto? Pues que Él viene. Que Él va a venir. Él, él viene. Él va a venir. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor cuando Él venga? Ojo, ¿eh? Así Mucho es. Mucho ojo. ¿Cómo nos va a encontrar? El Señor cuando Él venga ¿Cómo? Exacto, exacto, ¿cómo? ¿Cómo? Haciendo que Imagínate que, que el Señor cuando venga Imagínate, nomás te, te lo voy a poner de esta manera Imagínate que cuando venga el Señor por su pueblo, por uh -huh. su iglesia uh -huh. Y que tú seas uno de ellos uh -huh. Y que el Señor cuando venga Te encuentre compartiendo, testificando o haciendo un video como estos, o hablándole a la gente, oye, pues el señor se va a gozar contigo. Así es, Se amigo. va a gozar contigo. Pero si, si viene y te encuentras haciendo lo que no tienes que hacer, cansa en el chisme, en el pleito, en el celo, en, en, en barbaridad y media. Sí. Pues si no, no, pues pues ahí, no. Ahí, te, ahí te quedas. No, no. Ahí te quedas. Sí, nos estamos explicando. Espero que sí. Amén. Miren, para esto ya tenemos que ir entonces a lo siguiente. Orar juntos. ¿Por amén. qué? Por, por una mejor calidad de vida familiar, pero también espiritual. Sí, ¿Para quiénes? Pues para todos. Amén. Y cada amén, uno amén. de nosotros. Así es. Ahí es donde Así entra es. La, la oración. Pues es que orar siempre. Pues para qué vamos a orar. Pues uh -huh. por nuestra propia familia. Por nuestra propia familia. Por nosotros mismos. Amén. Y por todos los demás. Amén. Así es, así es. Que el Señor los alcance, que el Señor los toque. Aleluya. Que el Señor cambie mentes, que, que el Señor cambie actitudes, que el Señor cambie yeah. esos pensamientos equivocados que hay. Que haya cambios, sí, amén. Por eso decía yo o, o, hace un momento, hija, sí. de, de que hasta debemos hablar de la política. Porque si hay cristianos dentro de la política, sí, pero que ser. cristiano es cristianos. Sí, sería una... Pues que grande él pueda bendición. tratar de ayudar a que esa gente también cambie. Así es. Así y que es. sean buenos políticos, que, que sepan apoyar al pueblo. Sí, ¿no? Y el pueblo es desde el más pobre hasta el más rico y del más rico al más pobre. Correcto. Así el es. pueblo no es nada más los pobres. Ese es no, un error. No, no, no, no. Se les tiene que enseñar, no, no, no, no. El pueblo somos... ...las personas que estamos en un país... ...amén, amén, así es... ...ya vemos de todo... ...entonces... ...esto es, es lo, lo importante... ...amén, amén... ...entonces vamos a orar... ...y voy a amén. pedirle a mi esposa que ella haga una primera oración... ...y luego yo una segunda... ...bien, oremos... ...bendito y buen Padre Celestial... ...le alabamos, le glorificamos Señor... ...le damos honra, gloria y alabanza... ...le damos gracias Señor... Por este tiempo que usted nos ha permitido, Señor, compartir estos mensajes, esta palabra, Señor, oh Padre bendito, le pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado, que todas las personitas que en este momento, Señor, estén viendo y escuchando este mensaje, Señor, usted, Señor, abra sus mentes, sus corazones, Padre, que usted, Señor, les dé la sabiduría, les dé el entendimiento, les dé el deseo, Señor, de, de, a unarse más, de meterse más, Señor, en su palabra de estar en esa comunión, en esa oración de bendecir siempre a, sus, a los suyos, a sus vecinos, al prójimo, a todas las personas que, que nosotros podamos tener eh, eh, esa eh, oportunidad de poder hablarles y decirles, que usted viene pronto y que es necesario y que es necesario aceptarle en, en nuestros corazones de vivir una vida mejor, de vivir una vida ejemplar, de poner ejemplo a los demás. Por eso es muy importante tener su conocimiento, tener Tenerlo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, oramos por todas las personitas que en este momento están pasando por situaciones difíciles, eh, de, de, de problemas de enfermedad, de, de, del virus, del covid Problemas de diabetes, problemas de cáncer, problemas de diferentes problemas que hay ahorita en la humanidad, Padre, que usted toque con su mano de poder, Padre, sí, señor. a todas las personitas que en este momento están pasando por situaciones difíciles en sus vidas, Padre, toque en el nombre de poderoso de Cristo Jesús y que, Señor, su Espíritu Santo vaya y toque y cubra, Señor, a, a estas personas, Señor sea con los doctores, con las enfermeras, con todo el personal que trabaja en los hospitales, Padre, Señor, sea con ellos, Padre mío, levante, Señor, levante con su mano de poder a esos enfermos, Padre, y sabemos que nada imposible hay para usted, Señor, le damos gracias, Señor, porque en usted tenemos la vida, Señor, usted nos libra de todo mal, de todo pecado, Padre Santo, en el nombre de Jesús oramos, Señor, y le damos gracias por su grande amor y su grande misericordia. Gracias por esa sangre vertida en la cruz del Calvario, porque usted usted murió en la cruz del Calvario para venir a salvarnos de los pecados de esta humanidad, Padre. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Padre Santo y Eterno y Maravilloso. Oh, mi Cristo, maravilloso es su nombre, Señor. Yo lo único que quiero pedirle, Señor, es que quede erradicado totalmente sí, señor. el coronavirus. Sí, Señor. Que desaparezca de la faz de la tierra ya, Señor. Oh, ya. Santo eres. Porque... Los niños que van a la escuela Los jóvenes que van a, a las escuelas sí, señor. Los que van a las universidades Necesitan regresar ya, Señor sí, A sus clases Cúbralos, Señor Cúbralos, Padre Pero Padre Santo Si este problema continúa Del COVID Va a haber más infectados Porque sí, son Dios. miles y miles Y miles y millones en el mundo De niños, jóvenes que van a ir a, a las escuelas ¿eh? y a las sí, universidades. Señor. Por eso, Padre Santo, que quede totalmente reprendido sí, señor. este COVID. Reprendido, eh. Sí, señor. Sí, y que no, los que estén no, enfermos no, ahorita, Señor, que están ahí ya, que usted los sane Sí, señor. Que sean sanados completamente. Sí, señor. Y gracias por cada en médico y cada de personal sí, de hospital y que de atención sí, médica. Señor. Desde el que hace la limpieza Desde hasta el, el más eminente. Sí, señor Cubra Pero padres. Padre Santo, Santo, que Santo quede es. erradicado totalmente sí, señor. el COVID. Quede erradicado en el nombre de Jesús. Y en su precioso nombre, Señor. Sí, Señor. Lo rechazamos y sí, lo declaramos fuera de este mundo. Sí, aleluya. Para la gloria de su nombre, Señor. Declaramos en el nombre vivir poderoso vivir de Cristo Jesús. De Jesús Y que todos los niños y jóvenes Y toda la gente que, sí, que va a ir A, a las escuelas Incluyendo aquí. los maestros obviamente sí, señor. Puedan Señor sí, Estar señor. en paz y tranquilos sí, señor. Sabiendo que ya no hay sí, Ningún problema sea, con, el, con el COVID sí, señor. Cúbralo, Y Padre el Santo Jesús. Y que las iglesias vuelvan A su normalidad Que las actividades vuelvan a su norm normalidad Que sí, los sí, empleados señor. vuelvan a su normalidad para que todo el mundo vuelva sí, a su normalidad, Cristo. pero sin dejar de creer y confiar Aleluya. en usted, señor. Bendito sea su nombre, padre. Y que le den gracias, padre santo, porque usted ya les está dando la libertad, sí, señor. de poder volver gracias, a una vida señor. normal gracias. y natural, gracias, señor. sin sí. este problema del covid. Sí, mi Cristo. Para la gloria de su nombre, señor. Aleluya. En Cristo Jesús. Sí, señor. Aleluya. Am sí, amén. Amén. Amén. amén. amén. Gloria a Dios. Pues hasta aquí llegamos, mis amados. Solamente les dejo salarnos para que... Así es. Si, si, tienen si hay, alguna, hay petición, alguna petición, mándenos su petición. Pues a través del WhatsApp o, o bien a través del Messenger o bien a, a hoy.oramos.com Y claro, con todo gusto vamos a apoyarle con, en la oración y le damos las gracias también por compartir estos videos, por suscribirse. Y gracias, gracias a todas las personitas que pudieron estar con nosotros en este momento Y a las que posteriormente van a, a, a ver este video Que eh, usted les bendiga Señor en el nombre de Jesús Y gracias, nuevamente gracias Y pues denos ahí un, un me gusta o bien una notificación ahí en la campanita Y les amamos en el amor del Señor, en el amor de Cristo Jesús Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros en, a la hora de la transmisión y pues bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones.